Les voy a mostrar cómo llegar al cuestionario para que puedan realizar la actividad de este punto de nuestra misión. Como ustedes ven, tenemos aquí en próximos eventos un cuestionario disponible al cual pueden acceder simplemente dando clic en el cuestionario. El cuestionario se abrirá a partir del de 7 de septiembre, es decir, nuestro próximo encuentro del martes de la semana que viene. Entonces, una vez pueda estar habilitado, ustedes van a encontrar allí el cuestionario que podrán realizar dando clic en, en el mismo. También les sugiero visitar en interactiva todos los recursos de la unidad 2. Tenemos aquí la unidad 2 llamada el acceso, la interacción y la participación de los usuarios. En esta unidad ustedes van a ver que tenemos eh, de momento una, eh, aquí, una sesión abierta compuesta por la presentación básica de conceptos, una actividad de aplicación que realizaremos en nuestra sesión sincrónica y asincrónica y unos Recursos de apoyo, los cuales eh, les sugiero consultar simplemente dando clic en los mismos. Estas lecturas son fundamentales para poder responder el cuestionario.